...y bueno pues vamos a comenzar por jornada gastronómica... ...que es donde me encuentro ahora... ...y es que se ha presentado una jornada de bacalao... ...en uno de emblemáticos de aquí de Puerto Banús... ...como es el Hotel Guadalpín Manús ...y que ha sido todos los platos por lo elaborado por dos o ...está sea, cocinando a cuatro manos... ...con todo, con bacalao... ...que ha sido el protagonista de esta jornada... ...y la verdad es que estaba delicioso... ...y es que ahora que estamos en Semana Santa... ...la verdad es que siempre pensamos en algún platito... ...así que espero que alguno de estos platos os ayude... ...para hacer un plato estupendo como por ejemplo el Viernes Santo. Vamos ahora mmm, a dar paso a este, a este reportaje. Me presento, para que no me conozca, mi nombre es Lorenzo Monío, trabajo para Román y Marto Alimentación. Eh, Lo primero que queremos hacer es agradecerle a todos la visita y acompañarnos en, en este evento que hemos hecho también eh, de la mano de, del gran hotel Guadalpín Manús y de, por supuesto, eh, nuestros patrocinadores, patrocinadores Bacalao Giraldo. Eh, os voy a presentar a, a José, él va a dar una breve idea de, de quién es Giraldo. ¿Vale? para todo aquel que, que no lo conozca o que quiera saber algo más. Y después vamos a pasar seguidamente a disfrutar de, de un menú que nos han elaborado Andoni y Alberto, los dos chefs que, que hoy han, han confeccionado estos platos que vamos a, a degustar. Y lo único que, que queremos es que paséis un rato agradable y, y disfrutemos todos juntos. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Eh... Bueno, me presento, yo soy José González, el director comercial de, de Bacalao Giraldo. Agradecer a y Marcos y al hotel todas las facilidades que han hecho para que esto pueda ser, eh, podamos estar aquí y podamos hacerlo. Y bueno, voy a decir un poquito quiénes somos. ¿no? Nosotros somos una empresa familiar, eh, Giraldo es el apellido de los propietarios, que son una familia. Y una familia que tiene pasión por las cosas bien hechas, pasión por la gastronomía. Y empezaron hace casi 40 años su, su padre en una, en una pequeña tienda de ultramarinos. O a sea, los ultramarinos llamábamos en España las, a las tiendas que vendían las cosas que venían de fuera. ¿vale? Entonces, bueno, ellos tenían una tienda de ultramarinos donde tenían un poquito de todo, envían productos, siempre pensando en hacer o vender el, el, el producto de mejor calidad. Pero bueno, ya en aquella época el padre de los actuales dueños ya tenía una visión un poco empresarial. Eh, no creo que se imaginara cuando tomaba aquellas decisiones de dónde íbamos a ser hoy la empresa, que somos casi 150 trabajadores, todos con un proyecto único que es hacer las cosas bien. Y bueno, pues eh, decidió que quería eh, especializarse en algo y decidió el bacalao. Podríamos estar hablando ahora de tomates o de huevos, pero bueno, decidió que fuera bacalao y fue una decisión suya. No bueno, se la discuto. Y decidió: bueno, voy a especializarme en algo, porque si eh, no, no, no tengo futuro. Pero si me especializo en algo, lo quiero hacer bien. Ese lo quiero hacer bien. 40 años después, se sigue manteniendo dentro de la empresa. Es decir, vamos a hacer lo que hagamos, pero vamos a hacerlo bien. Entonces, bueno, eh, se especializó en bacalao, eh, buscó dónde estaba el mejor bacalao, eh, cuál era la mejor manera de tratarlo, cómo había que procesarlo, y luego dijeron, bueno, ¿y ahora por qué no lo desalamos? Ya lo compraban seco en aquella época, ahora se explico un poco eh, eh, la tipología del producto, es decir, bueno, compramos el mejor bacalao, pero luego la gente lo desala ¿por qué no lo desalamos nosotros? eso fue otro hito importante dentro de, de ese hombre que uh, si le hubieras dicho que es un empresario le hubiera dicho que no pero realmente lo tenía todo bien claro y dijo vamos a empezar a desalar el bacalao y a ofrecerlo pero dentro de lo que era hacer un producto de calidad eh, esa, esa, esa filosofía de, de hacer las cosas que se mantiene ahora era decir bueno ¿cuál es el mejor bacalao? ¿cómo es el mejor bacalao? Les bueno, puedo dar unas pinceladas, no lo voy a aburrir. Pero bueno, nuestro producto es un producto que se pesca en Islandia, las aguas más cristalinas y más puras del mundo. Eh, se pesca en anzuelo, se pesca con, eh, perdón, se pesca con caña, es suelo pescado en anzuelo, un producto que nunca se congela, se evistera en barcos pequeños que van eh, a puerto cada 12-24 horas y se hace un proceso muy tradicional. Se, se trae ese pescado que se ha pescado en anzuelo que es el, el galos morúa, bueno, esa es la especie más valorada, y luego allí lo ponen en sal y lo dejan reposar como mínimo, lo dejamos reposar como mínimo de tres meses para que haya una curación, como el jamón, ¿vale? Luego después nosotros lo que hacemos, lo traemos desde, desde Islandia, donde seleccionamos a los proveedores que creemos que mejor lo hacen, y lo único que hacemos es cortarlo pensando en los chefs, pensando en la mesa, pensando en la cocina, cuál es la mejor manera de cortarlo, y lo desalamos. ¿Qué hacemos? Por, llevamos otra vez el pescado a su, a su hábitat natural. Agua muy muy fría, un desalado muy lento, para que tenga las para guardar las propiedades del producto al final de su vida, que al final de su vida es cuando alguien se lo consume. Y no hacemos nada más, solo hacemos eso. Con mucho cariño todo lo que en todo lo que intervenimos. Luego, en este caso, aquí que eh, estamos presentando el producto, de la mano de Robert Marcos, es hacer un producto donde alguien valore lo que estás haciendo. ¿no? En este caso hemos encontrado el partner perfecto porque realmente desde el principio saben y valoran lo que hacemos. Y luego transmitir hasta el cliente final, en el caso por medio de muchos de nosotros, es decir, bueno, todo lo que hemos guardado desde Islandia hace ocho meses. Que llegue al plato y que el cliente lo, lo disfrute, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿no? Vamos a intentar que disfrutéis, que, que veáis todo lo que se puede hacer de la mano de nuestro cocinero eh, Andonia Greta, y cocinero del hotel, que han, han encajado enseguida de, que eh, de cómo querer expresar lo que queremos hacer. Y ya se han acabado el tiempo. Y no ha habido preguntas, o sea que. Esto es lo que hay. Si hay alguien que no le gusta la jornada y la comida, con callarse e irse para casa, está tranquilo. ¿eh? No es necesario ni quejarse ni nada. Espero que no suceda, pero bueno, eh, que disfrutéis. Y muchas gracias por venir. Increíble, está exquisita. La tortillita de bacalao, buenísima, ¿no? Buenísima. Para comerme cinco más. Hola, soy Raúl González, el primer mes del Hotel Guadalpín Manús y estamos aquí disfrutando de un evento espectacular con Giraldo, el mejor bacalao de España. Y hemos tenido el honor y el privilegio aquí de recibirlos en nuestra casa, que es el Hotel Guadalpín Manús. Y para nosotros es muy importante. Eh, ...porque es un producto magnífico, quizás el mejor bacalao de, de España... ...y es un encuentro eh, importante para los restauradores y hoteleros de, de la provincia. Pues afrontamos la temporada con unas perspectivas bastante buenas... ...creemos que va a ser un año importante... Eh, ...la ocupación hotelera en nuestro hotel parece que va bastante bien... ...la Semana Santa preveemos que, que va a estar con una ocupación bastante alta... ...y parece que se está moviendo bastante el, el turismo nacional... ...o sea que creemos que el 2023 va a ser un año muy positivo... ...pues sí, normalmente nos gusta organizar... ...unas cuantas jornadas gastronómicas... ...enfocadas en los productos también de la provincia... ...en este caso hemos, hemos tenido el privilegio de... de contarnos con Giraldo... ...que es eh, un productazo y el mejor bacalao de España... ...pero normalmente si sí, organizamos tres, cuatro jornadas gastronómicas al año... ...tenemos unas finales de año que vamos a hacer con el cabrito... Eh, ...el cabrito malagueño, de, sobre todo enfocado en canillas de aceituno... ...queremos hacerle un homenaje a la sociedad y a su propietario, a Manolo... ...y queremos creemos que va a ser un evento importante... ...ya más enfocado a, al otoño". Muchísimas gracias por... ...por las palabras, pues sí, nosotros cambiamos las cartas todos los años... ...ahora precisamente estamos enfocados en, el, en, en todos los cambios de cartas... ...y para el mes que viene en abril... Eh, ...que digamos la Semana Santa es nuestro punto de partida... ...vamos a cambiar la, la carta de nuestro restaurante italiano... ...la carta del restaurante asiático .jatame ...y la carta de la brasería. ...después también tenemos otras ofertas gastronómicas pero digamos las más potentes y fuertes son las de Brasería, Tratoría y jatame, en las cuales afrontamos la temporada con nuevos, nuevos productos y nuevas propuestas enfocadas sobre todo a nuestros clientes de, de hotel y, y de, la, de aquí, de la zona externa. ¿no? Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hola a todos, soy José González, director comercial de la empresa Bacalao Giraldo y hemos venido a este maravilloso paisaje en el Hotel Guadalpín para presentar nuestros productos de bacalao con un montón de amigos y un montón de gente muy interesante. Mira, yo siempre hago el mismo ejemplo porque cuando hablamos de bacalao hay gente que es verdad que puede entender o pueden entender, pero si hablamos de jamón todo el mundo entiende. Bueno, nosotros hacemos un bacalao que sería como el jamón ...curado ibérico de, de bellota... ...nuestro bacalao es un bacalao que solo es de anzuelo... ...solo pescado en, las, en, en, en Islandia... ...en las mares más, más eh, transparentes del mundo... ...y la diferencia es que aparte de que sea de anzuelo... ...lo ponemos en sal nada más pescarlo... ...en menos de 24 horas se pone en sal... ...allí en origen en, en Islandia... ...con las temperaturas frías que hay... ...y lo tenemos madurando como mínimo... ...tres meses a un año... ...eso hace que el producto resultante cuando lo desalamos... ...no tenga nada que ver con el bacalao fresco... ...sino haberlo pasado por ese proceso... ...por eso digo que es como tener el jamón del mar... ...bueno, nosotros trabajamos como amantes de la gastronomía que somos... ...no podríamos ser de otra manera... ...tenemos a un chef en la empresa que es eh, Andoni Arrieta... ...cocinero vasco que tiene una estrella Michelin... Eh, ...y es una persona vinculada a nosotros... ...donde ama el bacalao tanto como nosotros... ...entonces nos hemos juntado con el chef... ...de este maravilloso hotel para hacer... ...un cuatro manos, que se dice ahora... ...donde cada uno va a aportar... ...teniendo como vínculo de conexión el bacalao... ...cada uno aporta su conocimiento dentro de la gastronomía... ...y creo que va a ser una maravillosa jornada... Eh, ...como ejemplo pongo que vamos a hacer una ensalada malagueña... ...vale... ...del chef Alberto Villarrubia... Eh, ...mezclando la gastronomía de esta tierra tan bonita con, con nuestro bacalao... ...recordad que nosotros somos una empresa que venimos de, del País Vasco... ...allí donde no hace tanto sol ni tan días tan bonitos como hacen aquí... ...luego vamos a empezar con una entrada que es una cococha bacalao... ...con moluscos, verdes y perejil... ...hace una, un caldito con unos moluscos y utilizamos la cococha... ...luego un primer plato que van a ser los callos... La, ...en tempura con miel y miso... ...porque hay que recordar que el bacalao... ...a lo mismo pa paralelo que con el eh, jamón... ...del cerdo se aprovechan hasta los andares... ...pues en el bacalao lo mismo... ...los callos, las cocochas, las pieles... ...todo lo que sale del bacalao se puede, se puede consumir... ...y hacer platos maravillosos... ...y luego vamos a acabar con un taco confitado... ...en fondo de purrusalda... ...cebolla caramelizada y manzanilla... ...al final es un poco una representación... ...de las dos gastronomías... Eh, la vasca y la malagueña en un paisaje como este, que creo que disfrutaremos. Sí. Vale, mira, nuestro bacalao. Viene como viene comentado, nosotros solo compramos bacalao de Islandia, pescado con anzuelo en barcos pequeños, que tenga un proceso de salazón mínimo tres meses. Luego lo llevamos a nuestra, nuestra empresa en el País Vasco y allí lo que hacemos es cortarlo a medida del chef y desalarlo en agua muy muy muy fría para volver ese producto a las orígenes del agua fría de donde se ha pescado. Y luego lo único que hacemos es envasarlo en una bandeja, con atmósfera protectora, sin conservantes, porque intentamos mantener el producto en las óptimas condiciones y venderlo, exportarlo, transportamos a, a Italia, a Hong Kong, a Estados Unidos, eh, como un producto de alta calidad como lo que es. Tenemos una página web que se llama bacalaogiraldo.com, allí podéis encontrar nuestros productos, la, el, todo, un, un catálogo de lo que hacemos, ...recetas de cómo cocinarlo... ...cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros... ...solo tiene que entrar en bacalaogiraldo.com... ...y a partir de ahí pues empezaríamos a, a disfrutar. Aquí tenemos algo tan nacional como una tortilla de patata... ...pero con la gracia de ponerlo, solo marcarla por un lado... ...y con por supuesto un desmigado de bacalao Giraldo... ...para darle un toque de tortilla de bacalao espectacular... ...rico, rico... ...muchísimas gracias, gracias... ...aquí en este libro nosotros intentamos... Uh, ...resumir nuestra pasión por nuestro producto... Eh, ...ofreciendo un montón de recetas que han hecho... ...cocineros de toda España... ...donde nosotros hemos destacado por... ...por su inventiva, por su imaginación, por su calidez... ...y hacemos un pequeño resumen... ...de un montón de recetas extraordinarias para que cualquier amante del bacalao pueda ver hasta dónde se puede llegar con un producto de calidad. Eh, indicamos cuál es la receta, un poquito cómo, cómo se hace, y creo que es un libro extraordinario donde cualquier amante del bacalao puede disfrutar horas y horas. Pues hay más de 100, 100 recetas, y son recetas... ...que hay veces que pueden decir, bueno, es un, un nivel alto de, de, de la, a la hora de elaborar... ...pero sobre todo vale para coger ideas, conceptos y decir... ...mira, ay, mira aquí el bacalao lo ha hecho de esta manera, es muy instructivo. Nosotros, este, nosotros en la página web de Giraldo tenemos el, el libro... ...y sobre todo lo utilizamos para clientes, amantes del bacalao... ...en el que nosotros es, es un aporte a nivel de apoyo para que lo puedan trabajar. No lo sé... Una vez probé uno y no me gustó, <risa> casi prefiero que de momento se, se coman el primer o segundo plato los entrantes, no, no lo tengo claro. Igual la próxima te vengo con un excelente helado de bacalao. Gracias hasta luego. Hola, buenas, pues sí, eh, muy agradecido por la invitación a esta jornada del bacalao, porque somos un gran consumidor de bacalao, sobre todo para los eventos. ...y nosotros como restaurante tradicional que somos... ...pues lo hacemos de la forma tradicional... ...lo que más lo hacemos es al pilpi... ...lo confitamos a baja temperatura... ...y después reusamos el aceite de oliva y girasol... ...con ajito... ...y lo montamos y hacemos un bacalao al pilpi, estupendo... ...para eventos y lo tenemos en la carta los cuatro meses del año... ...unos cuatro meses al año lo tenemos en la carta, sobre todo en verano. Sí, bueno, ahora es tradición bacalao, sobre todo aquí de, en el sur... ...pues somos de comer mucho bacalao por el tema de vigilia... ...porque es un salazón, es un pescado que de raza... ...es un pescado que, que se conserva bien... ...y entonces es muy usado aquí en la zona. Pues la temporada esperemos que bien. ...ya el año pasado fue una gran temporada... ...y esperemos dejar atrás el COVID ya este año completamente... ...y con mucho esfuerzo, mucho trabajo y... ...y mucha esperanza en este año. Este año pues haremos las torrijas como siempre... ...haremos algún guisito de bacalao... ...haremos algo con bacalao y... y esperemos que haga buena temperatura... ...y buena y buen climatología para que los... ...los turistas vengan... ...a pasar una Semana Santa espectacular... ...aquí en Marbella, San Pedro de Alcántara... ...muy rica, la verdad que la tortilla de 10... ...una tortilla jugosita de patata con bacalao... ...y un poquito de cebolleta... ...la verdad que la jornada ha empezado estupendamente... ...Hola, buenas tardes, mira, vamos a... ...estamos aquí en el show cooking de, de, del evento de Giraldo... ...y vamos a presentar a Antonia Arrieta, el chef de Giraldo... ...Hola, ¿qué tal Antonio? Pues muy bien, la verdad es que me habéis tratado... ...y me estáis tratando de maravilla, muy bien... ...pues nada, es el chef invitado nuestro aquí en el hotel... ...y la verdad que para mí ha sido un honor estar con él... ...en esta jornada... Eh, espero que a él le guste también... ...espero que el evento salga bien y, y... bueno, para mí es un honor trabajar el bacalao de Giraldo... ...porque lo conozco desde hace ya muchos años y... ...para mí es un producto estrella. Muy fácil, muy fácil, porque no necesita disfraces... ...no necesita nada, simplemente el producto da elegancia... ...y en sí solo rellena la calidad de un plato... ...entonces para los che es importantísimo... ...fácil, no disfraces... Eh, ...que el producto saque su máxima expresión y... ...poco más, así que... ...vamos a ver a Andoni qué le parece cómo, cómo estamos haciendo las tortillas... ...y qué le parece el menú que viene después. Hola, buenos días, bueno yo como bien ha dicho Alberto... ...soy Andona Rieta, y ella es Alberto Villanueva... ...del hotel y bueno pues aquí estamos eh, trabajando un poquito el bacalao... ...y nada pues esperemos que salga todo bien... ...y que el menú le guste a la gente y... ...y nada, simplemente las palabras que ha dicho Alberto, pues vamos, las, las repito yo, vamos... ...pues bueno, en principio dividimos un poco el bacalao por productos, ¿no?... él decidió trabajar los callos, el morrito, y yo las cocochas y un taco de bacalao... ...entonces un poquito, fusionando un poquito la cocina tradicional, la cocina japonesa... ...la cocina internacional y la vasca, entonces pues un poquito así ha sido, ¿no?... ...sí... ...yo las cocochas van a ir con un jugo de moluscos y unas verduritas ...y el taco de bacalao va con un fondo de porrusalda... ...que es un plato tradicional del País Vasco... ...y una cremita de cebolla y amontillado. Pues mira, tenía ganas de quitarle el micro... ...porque ya estaba Gracias. impaciente... ...nada, nosotros estamos en el sur... ...la cultura de bacalao es diferente a la de ellos... ...ellos viven en el norte, el bacalao para ellos es algo... ...algo especial y nosotros pues nos hemos llevado nuestro terreno... ...hemos hecho una ensalada malagueña, ¿no?... ...recordando un poquito la cocina nuestra de siempre... ...de la abuela, ¿no?... ...y le hemos dado un rollo así versátil, nuevo... ...que creo que puede estar interesante... ...y luego uno de los cortes que ellos muestran, ¿no?... ...que es un bocadito de tempura, ¿no?... gelatinoso ...pues lo hemos elevado un poquito a rollos asiáticos, ¿no?... ...con matices, raíces y tal... ...lo vamos a emborrizar y luego lo vamos a presentar... ...sobre un callo gelatinoso de teriyaki anisada... ...que creo que eh, le da al bacalao una cosa diferente, ¿no?... ...un plato autóctono nuestro de nuestras raíces... ...y algo asiático fusionado... ...y luego el postre que no va con bacalao... ...porque entonces ya salía demasiado... ...hemos hecho una especie de, de tiramisú así pero malagueño ¿no?... ...con payollo, málaga virgen ¿no?... ...las soletillas que siempre tenían las abuelas en las cocinas... ...y espero que les guste a la gente... ...gente de restauradora, gente de restauración... ...y para nosotros que estén aquí es súper importante... ...pues mira el bacalao para nosotros en Semana Santa... ...es un plato súper importante, otro tipo de bacalao ¿no?... ...bacalao salazón, es diferente pero bueno... ...esta tortillita que estamos presentando en el aperitivo... ...es muy sencilla, es una tortilla de patata confitada... ...con huevo de campo, ¿no?... ...un poquito de ajete crudo... ...y el bacalao simplemente desalado... ...solo 24 horas, el normal que, que, que utilizamos aquí... ...desalado, desmigado, sobre la tortilla... ...justo antes de salir... ...no necesita ni más cocción ni nada... ...sería un plato así apetitoso donde el bacalao... Co ...coge armonía con la patata y debe estar bastante bien... ...así que bueno... Ya mismo estamos en ello. Gracias a ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Espero que, que estéis a gusto aquí con, con, con nosotros. Me preguntabas que cómo, que cómo veo la temporada. Pues eh, mira, la temporada, eh, siempre al inicio de la temporada nos parece que va a ser excelente. La verdad que la perspectiva ahora mismo eh, eh, es de una de una buena temporada. Después, poco a poco y más con la... ...con las complicaciones que hay en, el, en, el, en políticas, ¿no? a nivel político en, en, en toda Europa... ...pues dependerá un poco de cómo vaya evolucionando todo... ...pero en principio la temporada se, se presenta muy bien... ...estamos con mucha ilusión, con muchas ganas... ...y dispuestos a hacer otra vez un, un gran año. ¿Qué nacionalidades Mira, nosotros intentamos, llevamos una política comercial... ...donde intentamos eh, que no haya ninguna personalidad, eh, nacionalidad... ...que prevalezca sobre las otras, ¿no? Eso después el mercado nos va marcando, ¿no? una cosa es lo que nosotros queremos hacer y otra cosa es lo que el mercado finalmente rompe a hacer. Finalmente este año yo creo que habrá pues eh, predominio de, de, del mercado británico, muchos británicos como siempre, y lógicamente no tendremos eh, eh, turismo del, del este de Europa, pero sin embargo sí se está recuperando mucho el mercado americano que es un mercado muy importante tradicionalmente para la costa y este año pues estamos notando un incremento, en, aparte de eso, pues los, los mercados habituales de Centro Europa, nórdicos, británicos, españoles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bueno, y por, por otro lado, pues eh, eh, en cuanto a novedades que no preguntabas, pues nosotros seguimos apostando por la gastronomía, tenemos nuestros tres restaurantes eh, abiertos al público, ¿no? Tenemos la brasería, donde es un restaurante de producto, donde hacemos carnes premium, y pescados y mariscos frescos. Tenemos este, que es el jatame, donde hacemos una fusión... ...con el, la, la cocina japonesa... ...y por último tenemos eh, Ilmare... ...que es una tratoría italiana... ...que tú ya conoces... ...y que nos encanta pues, ofrecer... ...no solo las especialidades italianas... ...sino también las pizzas que hacemos allí... ¿Eh? ...con que cualquiera de los tres... ...sois es, más que bienvenidos... ...y estáis invitados. Bueno, pues eh, eh, nos encontramos aquí... ...en el Hotel Guadalpín Banús... ...en un encuentro de unas jornadas de bacalao... ...jornadas gastronómicas de bacalao... ...y yo como presidente de un club de bacalao... ...de Marbella, de Amigos del Bacalao de Marbella, fundado hace 13 años... ...pues he sido invitado a este evento... ...aparte de tener una página en Instagram con 20.000 seguidores... ...una página dedicada única y exclusivamente a publicar fotos de bacalao... ...de más de 4.500 recetas y unas 3.000 fotografías de bacalao de todo el mundo... ...eso ha hecho que hoy pues podamos estar aquí celebrando... ...un encuentro con los amigos de Giraldo... ...con Adolfo Giraldo y todo su equipo... Eh, ...en una jornada magnífica... ...probando las exquisiteces del bacalao... ...como ha sido una ensalada malagueña... ...unas cocochas de bacalao con tirabeques y espárragos... Eh, el, el, ...como no, los callos de bacalao... ...y luego un taco confitado con cebolla caramelizada... Eh, ...el marco incorporable del Hotel Guadalpín Banús... ...pues hemos hecho ese encuentro... Eh, ...siempre todo alrededor del bacalao... Eh, ...nosotros nos reunimos todos los meses... ...desde hace 13 años... ...y desde que hubo la pandemia... ...pues eh, salimos a, a la mayoría de restaurantes... ...de la Costa del Sol... ...y bueno prácticamente no fallamos desde... ...desde hace 13 años... ...de momento somos 14 miembros activos... ...con corresponsales en Milán... ...en Oviedo y en Costa Rica... ...que han sido antiguos miembros... ...pero por motivos de trabajo... ...se han desplazado... ...pero que siguen en contacto con nosotros y aportan... ...muchos platos de bacalao de cada zona de donde ellos están... ...no, no, no prácticamente somos todos de Marbella... ...somos eh, entre gente así conocida que participa... ...pues está el abogado Ricardo Sánchez Bocanegra... ...o también está Pedro Serrano... ...el director y propietario del Hospital Ochoa... ...y eh, muchos eh, eh, compañeros y amigos... De, ...que los fundamos desde hace 13 años". De nada, ustedes. De, de nada, ustedes. Muchas gracias. Tenían cosas que hacer, no porque no les haya gustado la comida. Eh, espero que, hayáis, bueno, que sigáis disfrutando de, de este ratito tan ameno. Comentaros un poquito que si alguien tiene que irse, tenemos ahí a la salida unos unos, hemos puesto unos libros de cocina contemporánea, de recetas de bacalao, para que podáis tener, sacar ideas, conceptos... Bueno, y si alguien se atreve a desarrollar la entera, viene la receta. Y también deciros que bueno, estaremos con, en la Feria del Gourmet en Madrid próximamente. Tendremos un stand al que estáis absolutamente invitados si pasáis por ahí. Eh, podéis pedir las eh, entradas mediante Roman Martos, pues pueden, podéis acceder a, a que os pidáis unas entradas y yo os lo. ...os la gestionarán... ...y nada, os esperamos allí... ...luego saldrán los chefs... ...y contarán un poquito... ...cómo ha ido... ...y solamente era por adelantarlo... ...por si ser alguien más... ...tenía mucha prisa y tenía que ser... ...que espero que no... ...pero bueno... ...¿vale?... Mira, un Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Navarro... ...y nada, me dedico sobre todo a, a, a la cocina del sushi... Eh, ...desde que gané el campeonato... ...bueno, quedé el quinto, mejor dicho, en Tokio... Eh, .pues me dedico sobre todo a, a formar cocineros por toda España y después he montado una, una empresa donde hacemos, externalizamos todos pues, todo los servicios de sushi para, para todos restaurantes. .de la formación, la asesoría o la explotación propia de la, de la barra de sushi. Y nada, hoy estamos aquí con, con Giraldo probando un productazo que es el, el bacalao. ...y que encima tocado por la mano de Andoni y de Alberto... ...que han hecho realmente una, una auténtica sinfonía de, de sabores, de texturas impresionantes... ...y bueno, una presencia de los platos espectacular... ...así que chapó... Eh, ...bueno ya estamos haciendo pruebas de hecho con, con el bacalao... ...estamos haciendo unos, unos nigiris con, con este producto... Eh, ...con el bacalao, es un bacalao que viene de, de Islandia, pescado pescado pincho... ...y la verdad que tiene una, una textura que lo hace lo hace ideal vamos... ...bueno ahora, ahora tenemos barras de sushi en, en Nosso Beach Club... ...aquí en el Rosario, en el Hotel Amare, ...en Sotogrande, en el, en el Beach Club de Sotogrande... ...que hay una playa que hay en mitad de las montañas... ...en Ibiza, en Amare, o sea... ...algunas opciones hay... Ah, muchas gracias a vosotros.